¡Wow! a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y vamos a empezar con la serie de Final Fantasy Explorers. En este caso, y no lo voy a hacer como en mi anterior canal, simplemente vamos a hacer las fases de este de este juego. No pienso traducir absolutamente todo, solamente traducir un poco cómo es la, eh, la quest a realizar, la misión a realizar. Y nada más. Entonces, primero que nada... Y en, esta, en este primer capítulo Vamos a crearnos al, al personaje ¿De acuerdo? Dejamos ahí el personaje de Anto Al pasado Vamos a crearnos al nuevo Primero que nada vamos a meterle el nombre Espero que quepa todo No cabe, me cago en la leche Sleepy Pintora No cabe, ¿vale? Pues como no cabe Vamos a llamarle a este personaje Estora St Stora. S-Tora S-Tora, -e. tora Venga, Stora. tora Venga, primero el género eh, Molaría mucho hacer una tía, pero bueno Vamos a ponerlo como un chico la voz en realidad da igual Me gusta esta, vale el, gen el el tono de la piel Ni negro, ni blanco Vamos a tirar una cosa aquí en medio Ok La cara Vamos a elegirle una cara chula Creo que este fue el que utilicé en Anto Pero... sí, yo creo que sí, que me, me mola y la cicatriz es en plan, ¿es cual. El color de los ojos se lo vamos a poner verde Si consigo el verde que yo quiero Bueno Algo así, verdito Vamos al pelo le había puesto un pelo un poco raro eh, Si mal no recuerdo, este era el pelo que le había puesto Y ya me parece horrible, ¿vale? Entonces vamos a ponerle un pelillo, este mula <risa> Más a los, a los Lipintora ¡Oh! Me recuerda a alguien No, este no Venga, vamos a hacer así, normalitos El color del pelo vamos a tirar un tono azul para que haga juego con el icono del canal yo sí, creo que A ver. yo creo que así un color entre negro y azul y ya está ya tenemos al personaje creado Venga, hombre, ¿qué pasa hoy? Tras esta espectacular intro, vamos ya a la primera fase de todas, que es la fase 0, <coughs> que es la que vamos a hacer hoy, simplemente. Que ojito! También se puede morir en esta fase, así que... No me acuerdo cómo era, apretar el botonín, si sí, culpaba... Vale, vale. Yo creo que lo mejor era huir, si mal no recuerdo. Sí, corre. Apreta el botón A. Donde llegues ahí. Vale. Ok. ¡Corre! ¡Corre! ¡Run! Ya está. Fuera. Adiós, nos pimo. Fase cero completada. <ríe> oh, sí, sí. Qué guay. Pasamos de los textos, ¿vale? Bueno. Bueno, como muchos saben, eh, los Final Fantasy son de leer mucho, leer mucho, ir a hablar con este, ir a hablar con aquel, hablar con el otro. Vamos, una burrada. Entonces, yo rapidito todo, ¿vale? Que ya, más menos, ya esto estaba en otro, en otro canal y no nos hace falta. Hay que pasar un examen y hablar con el tipo este. Ah, este nos va a enseñar las cosas, lo básico, cuando queramos. Vamos a hablar aquí y nos dará nuestra primera misión. Vamos aquí y aquí. Vale. No me acuerdo cómo era. <ríe> aquí, Runquest. Y tenemos... La cuesta aquí. La tenemos aquí arriba. Vale. Primero que nada, vamos a derrotar a a los monstruos nos, nos explica un poco cómo se usa básicamente si apretamos x podemos us usar cualquiera de estas cosas con y atacamos así con a no hacemos nada y con b no hacemos nada así que vamos a cargarnos a los moscruitos. Que no creo que era, no recuerdo esto que era fuera así, pero bueno. Vamos a coger todo lo que podamos coger. Y vamos a cargarnos a los boom. Tabla de las habilidades, dice que aprieta el botón L o R más esto para utilizar las habilidades. Vale, ok. Venga, sí hombre, que sí. Vale, vamos a apretar esto por ejemplo, y X, saca. Otra vez Toma Hola tú Otra Bien Vale, básicamente lo que hay que hacer en esta En esta, en esta misión Es derrotar siete monstruos Así que vamos a buscarlo Porque los boom está muy bien Si, sí, dice que también puedo utilizar eh, Lo que vienen siendo Pociones y todo el rollo Ah, mira, con la B corríamos. ¡Sasca! Uno menos. Mira, ahí estoy viendo otro. Acá, apretamos la B y vamos corriendo. Y nos cargamos al tipo este. A ver. Mira, aquí hay más donde, donde ir a, a matarlos. ¡Hola, amigo! Cárgatelo, te quedan tres nada más por ganar. Hola, amigo. Quedan dos. No me acuerdo dónde había más. Sí, por aquí arriba. Quiero recordar que por aquí había más. Bueno, eh, correr... Eh, te reduce el maná Pero no pasa nada Que es la primera fase Toma Queda uno más por derrotar Y es ese, ese es el elegido Hola amigo Bueno Es muy sencilla la primera La primera cosa Uy primero, a ver vamos a Uy qué guay ¿va? Iron Scrap, perfecto Pues nada eh, Dijo algún botón para Para para poner que sea... Ah, el Start Vamos a pulsar Start Y ya hemos acabado la primera Quest Se ve está completa Y perfecto, cogemos los kills ¡Ya está! Hasta aquí el, la primera misión De Final Fantasy Explorers Y bueno, ya nos vemos en el siguiente Espero que les haya gustado, si es así denle like Si todavía no están suscritos pueden suscribirse a mi canal Aquí abajo a la derecha pues nada, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!